que la alcaldesa lo sabéis hablamos con vosotros pues, que hubiera gustado estar hoy aquí, le ha resultado imposible, pero, pero yo traigo, un, es un pequeño detalle para que lo conservéis, bueno, desde, de la ciudad de Marbella y del Ayuntamiento con todo cariños a doña Josepina y don Bruno Filipones con motivo de la celebración del 25 aniversario del grupo de Atuno. En reconocimiento a su ilustrada trayectoria en el sector de la restauración. Marbella, 25 de noviembre de 2019. A continuación, tiene la palabra nuestro querido y admirado Bruno Filippone. Toda la familia de Bruno está muy agradecida al ayuntamiento por el apoyo mostrado durante 25 años, con el que hemos colaborado en una multitud de proyectos y eventos que siempre ha ido en beneficio de Marbella y de su vecino. Esta historia comenzó hace 25 años cuando mi esposa Giuseppina y yo decidimos dar un giro a nuestra vida en Alemania y trasladarnos a Marbella, en pleno centro de la Costa del Sol, para iniciar una nueva vida y volcar toda nuestra ilusión y e experiencia en este bello rincón. Sin Giuseppina esta empresa no podría ser funcional, ella es el alma de la familia, la persona a la que más quiero, a la que en este momento importante como este 25 aniversario quiero decirle gracias y mil veces gracias. Gracias por estar a mi lado y compartir, crecer juntos en este proyecto. Mi vida no sería la misma sin Giuseppina, Y ella es la que me da la fortaleza para seguir día a día. Y crecer y buscar nuevas oportunidades. Este ramo es solo una pequeña muestra de todo lo que merece. Gracias Giuseppina. señora Mica Caracuel, representante del ayuntamiento y todas las autoridades que nos hacen el honor de su presencia en un día tan especial para nuestra empresa familiar Tabrino. También quiero dar la bienvenida al personal de cada uno de nuestros restaurantes que está aquí en representación de su equipo. Lamentablemente no han podido venir todos porque los otros restaurantes siguen abiertos, ¿no? No podemos dejar de mencionar a los representantes de los medios de prensa que siempre nos han brindado su apoyo durante los últimos 25 años. Por supuesto a nuestros fieles clientes, muchos de los cuales nos han acompañado desde nuestros comienzos y ya forman parte de nuestra extendida familia. No menos importante es la presencia de nuestra gran familia, empezando por mi esposa Alexandra, mi mamá Josepina, mi padrastro Bruno, mi hermana Marcela y mi cuñado David Baras. No podría dejar de mencionar a mi querido tío Franco Derico que siempre ha sido un apoyo fundamental en nuestra vida. Con esto quiero decir que el secreto de nuestro éxito no está solo en una buena receta o en el modo de hacer una buena pizza, que obviamente también es importante, sino en la unión que ha mantenido nuestra familia en todos los momentos claves de las últimas décadas. No habrían podido elegir mejor lugar mis padres hasta 25 años cuando han decidido apostar por Marbella. Una ciudad que siempre ha sabido cuidar a sus empresarios y nunca ha dejado de ser un destino muy atractivo para los visitantes de todo el mundo ya sea por su infraestructura, su seguridad o simplemente por la limpieza que sigue manteniendo hasta el día de hoy. E incluso será nuestra bonita ciudad más atractiva cuando por fin llegará el tren litoral hasta Marbella. Como todos sabéis, los dos pilares fundamentales fueron y son Bruno y mi madre Josepina. Admiro la mentalidad empresarial que siguen manteniendo hasta el día de hoy incansables en su deseo de crear, crecer y crear prosperidad para la familia y el pueblo de Marbella. Sin sus esfuerzos, ilimitado, pasión y amor por este proyecto, no estaríamos hoy aquí compartiendo esta gran celebración. Muchas gracias por su atención y que vida todavía Navidad Agradable. Por otro lado, me gustaría agradecer a todos los trabajadores de Da Bruno su entrega y dedicación. Ellos son el alma de esta empresa. Sin ellos, nada es posible. En nombre de todos ellos, Quiero hoy agradecer a una embriada que lleva con nosotros 25 años. Y hacerle entrega de estos cheques de vacaciones, porque agradecerle su profesionalidad, su entrega y su buen hacer. Por favor, Valeria, asume este escenario para que le hagamos entrega de regalos. autoridades, amigos, trabajadores y medios de comunicación una vez más. En nombre de toda la familia de Bruno, muchísimas gracias por compartir estos 25 años. Gracias. Bueno, muchas gracias. No tenía nada preparado que me dé la palabra de verdad porque tengo que mostrar mi agradecimiento a esta familia porque en el momento que, que nos llamó Manuel, su abogado, y nos dijo que este grupo era muy sobre todo innovador, esa es la palabra que me dijeron, para cada cosa que se le iba proponiendo ellos decían sí a todo y más, es decir, siempre no solamente han estado para cada una de las cosas que se les hemos propuesto sino que encima ellos han dicho pues yo el doble es decir, están para todos, son una familia muy emprendedora y el Ayuntamiento, por supuesto, le quiere dar las gracias por esa innovación, por ese apoyo, por ese grupo que han creado de, de trabajadores que más que empleados son una familia, por lo cual el Ayuntamiento da muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Josefina, a los que le agradezco que me invitaran a esta gran familia me invitaran a estar hoy aquí, celebrando, conmemorando este 25 aniversario con todos vosotros en eh, este acto tan bonito y por supuesto tan emotivo que la verdad es que yo como clienta he conocido la gran eh, calidad del servicio y de la rica gastronomía pero no tenía el placer de conocer a esta gran familia que la verdad es que me ha dejado sin palabras enhorabuena a todos deciros que desde la Junta de Andalucía, por supuesto, eh, tanto la Bruno como cualquier empresario nosotros siempre vamos a ir de la mano lo público y lo privado lo tenemos muy claro y tenemos que seguir creciendo. A día de hoy, Málaga, la provincia de Málaga y por supuesto Marbella, la Costa del Sol, somos un referente en el turismo. Eh, somos el primer eh, destino turístico a nivel regional y el tercer destino turístico a nivel nacional. Vamos a seguir creciendo. Eh, estamos viviendo momentos muy dulces turísticamente hablando. Tan solo deciros que, por ejemplo, en los meses de junio a septiembre nos han visitado más de 8 millones de visitantes. ...y con un total de 26 millones de pernotaciones ...creo que estamos tomando las decisiones aceptadas... ...pero porque siempre vamos de la mano... ...por supuesto, las empresas y las entidades públicas... ...como debe ser... ...por supuesto, bruno es un ejemplo... ...de la calidad del servicio que se le muestra... ...a los numerosos visitantes y turistas... ...que deciden elegir eh, nuestro destino... Como, ...como para sus vacaciones... ...y esto es un ejemplo de lo que se debe hacer... ...no solo contamos con un gran rico patrimonio cultural natural, histórico, sino el turismo gastronómico es una parte muy importante para nosotros. Ejemplo de ello es empresas como la familia de Abruno que hacen que todo el que venga se sienta como en casa. Como ya han descrito todos los, eh, los trabajadores que forman esta gran familia, todos repiten lo mismo, trabajo, esfuerzo y, por supuesto, hacerles sentir como en casa a los numerosos eh, clientes que deciden elegir a esta gran familia como es de Abruno. Simplemente deciros que enhorabuena que Espero que sean muchos años más, que sigáis siendo un referente no solo para Marbella, sino para la provincia de Málaga, porque también estáis creciendo, como habéis dicho, tanto en Mijas como ahora actualmente también en Manilva Sigamos creciendo todos juntos y sigamos siendo un gran referente, como hay hasta ahora en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol. Muchas gracias a todos y enhorabuena a Marbella. Señor Bruno, felicidades. Un cuarto, un cuarto de siglo ya. ¿eh? Gracias, gracias. Soy muy contento. Eh, somos muy contentos de haber eh, llegado a este punto tenemos gracias a dios todavía fuerza para hacer más cosas pero siempre el objetivo un buen servicio la atención al cliente amabilidad con nuestra gente eh, la, eh. lo habéis destacado también a lo largo del vídeo creo que el personal que trabaja con vosotros tan fiel durante tantos años es una de las claves aparte de otras muchas del éxito del grupo de abril ¿no? sí somos súper contentos de ellos nosotros, yo no recuerdo que encuentre personas por la calle que no quiere saludar. Aunque que ha trabajado con nosotros, hoy son en otro restaurante, siempre bienvenida a nuestra casa, somos siempre muy amables. Ponerle la vida siempre semillas. Hay gente que un día la recogerá. Hablando de semillas, tenemos la nueva semilla de dos. ¿Qué podemos decir a la poca gente que nos está escuchando que todavía no ha pasado por dos? restaurantes restaurante que es una maravilla. Sí, es el futuro nuestro. Hay mucha posibilidad de un simple desayuno a un brunch, a un evento, a un bautizo, a un gran evento para la familia, para la empresa y para todo. Es un proyecto muy ambicioso. Necesitamos fuerza de nuestra familia y fuerza de nuestros clientes que nos apoyan. ¿Estamos satisfechos estos 25 años? súper satisfecho, de verdad muy satisfecho sí, somos muy contentos contentos porque el regalo que nosotros queremos dar a Marbella es que los cliente que viene de fuera de Europa o fuera de España viene aquí que vuelvan en su casa con buen recuerdo este es el motivo porque la gente quiere volver aquí este es el regalo que yo quiero dar a Marbella que la gente que viene vuelven para un buen servicio y una buena comida.